Continuando con el tema del controlador de CBC, vamos a hablar del chopper tipo buck. Se utiliza para la generación de fuentes de poder, en el cual se requiere reducir el nivel de tensión. La configuración, fíjense que coincide con la del chopper reductor, lo único que la carga presenta un filtro pasabajos, es decir, vamos a disminuir el rizado de corriente, y el rizado de tensión, de tal manera que la carga vea una fuente de C más pura. Entonces si analizamos la topología, tenemos que cuando conduce la componente principal y el diodo se encuentra apagado, sobre toda la carga, es decir, el conjunto LCR, aparece la tensión de la fuente. Cuando conduce el diodo de descarga libre sobre el conjunto de la carga LLCR aparece cero tensión. Es decir, que lo único que hace el chopper o el troceador es cambiar de BDC a cero, pero no hay alteración de la topología del circuito. Eso hace que yo lo pueda analizar mediante series de Fourier. Entonces tenemos que la operación es bastante sencilla, o sea, de 0 a teón aplicamos la fuente BDC y de teón a T directamente el cortocircuito, es decir que la tensión media es delta BDC. Entonces, como decíamos anteriormente, yo puedo calcular la tensión en bornes de salida del chopper a través de series de Fourier. Si realizo este cálculo, vamos a tener que el término a sub 0 o c sub 0 es directamente el bdc por delta. Y c sub n, es decir, cada uno de los armónicos es menos j bdc sobre n pi, la exponencial de j 2 pi delta n menos 1 para todo n mayor o igual que 1. Teniendo la distribución de la serie de Fourier, puedo a partir de ella calcular la corriente que entra a el filtro pasabajos a través de simplemente tomar la serie de Fourier de tensión y aplicar régimen sinusoidal permanente, donde calculo la Z de entrada del puente como el paralelo entre la resistencia y el condensador más la reactancia del inductor para cada una de las frecuencias. Puedo calcular la tensión de la carga mediante divisor de tensión para cada una de las armónicas, que es lo que presentamos en la ecuación número 34. Esto correspondería a la tensión de la carga. Generalmente el chopper Hace falta definir cuánto es la inductancia y cuánto es el condensado para obtener un rizado determinado. Entonces hacemos lo que la mayoría de los autores denomina el análisis aproximado del chopper tipo VOC. ¿En qué consiste este análisis? Muchos autores analizan el convertidor VOC de manera aproximada, suponiendo que la tensión de la carga es directamente B0, es decir, que el valor de capacitor es muy elevado y permite asumir que la tensión es aproximadamente constante y de valor delta Bdc. En esta condición, la corriente del inductor se puede calcular directamente por la integración de la tensión entre los extremos del inductor. Donde la tensión entre los extremos es Bdc menos la tensión de la carga entre 0 y To, es decir, cuando conduce la componente principal y menos la tensión de la carga cuando conduce el diodo de descarga libre. Si calculamos la ecuación anterior y la resolvemos, podemos calcular la corriente en el inductor, siendo esta expresión dada por la expresión 37 para ambos intervalos, es decir, de 0 a TO y de TO a T, en función de los valores de I mínimo y I máximo. Entre 0 y t ohm, va a ser BDC menos B0 sobre L por T más y mínimo. Y entre t y T menos B0 sobre L. T menos t ohm, más I máximo. ¿Cómo hago para calcular I, I mínimo y máximo? La corriente media en el puente es directamente un medio de I máximo más y mínimo. Es decir, B0 sobre R. Entonces de esta expresión dado en la ecuación 38, podemos obtener el valor de I0. i 0 lo puedo calcular o es pues aproximadamente igual a BDC menos B0 sobre 2L por teón más y mínimo, o escrito en función de la razón de conducción, BDC menos B0 sobre 2L delta T más y mínimo. La corriente mínima, si sustituyo las expresiones 37, 38 y 39, puedo obtenerla de acuerdo a la expresión 40. B0 menos R, que es la corriente media, menos delta T, el periodo, por BDC menos B0 sobre 2L. El rizo de corriente, que recuerden que es I máximo menos y mínimo sobre 2, es BDC menos B0 sobre L por delta T. Si yo quiero trabajar en condición continuada, y mínimo debe ser mayor que 0. Entonces la inductancia L mínima que garantiza que el puente trabaje en condición continuada es aquella que me dé I mínimo igual a 0. Entonces despejando la expresión, tenemos la expresión 42 que nos da cuánto vale esa inductancia mínima en función. Del tiempo de conducción, del periodo y la resistencia. R por el periodo menos T sobre 2. Ese es el valor de la inductancia más pequeña que me garantiza condición continuada. El valor de capacitancia que dijimos para empezar el análisis que debe ser lo suficientemente grande para garantizar que la tensión en la carga fuera constante. Se puede calcular en función del rizado de tensión que vamos a permitir. Ese viene dado en la expresión 43, donde C es B0 por 1 menos delta sobre 8 por la inductancia por la frecuencia al, cuad al cuadrado por el rizo de tensión. Recuerden que el rizo de tensión es B máximo menos B mínimo sobre 2. De tal manera que de esta forma puedo calcular cuánto es el condensador que necesito para garantizar. De K. Una vez que tengo definido L y C, puedo irme al, al análisis completo para obtener efectivamente cuánto vale mínimo, cuánto vale máximo, cuánto es la corriente media y la tensión media del chopper. Con esto damos por concluido el chopper tipo B. Vimos el análisis completo y el análisis aproximado. El análisis aproximado se utiliza para definir cuánto vale la L del filtro y la C del filtro necesaria para mantener un rizo de corriente y un rizo de tensión que me permita garantizar una operación o un proceso de conversión de energía DC a DC de bajo factor de rizado. Los invito a ver el chopper tipo Box, que es el chopper elevador utilizado para fuentes de poder, y posteriormente el chopper tipo Box AMBO. Gracias por su atención.